Buenas noches, Pati. Muy buenas noches, Joana, y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en nuestro programa que se emite cada sábado. Hoy, querida Joana, eh, tendremos un especial y gran invitado. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, el día de hoy tendremos como invitado a Wilfredo Chávez, que actualmente es el Procurador General del Estado, el cual desempeña este rol desde el 12 de noviembre del 2020. Así es, querida Joana. Eh, tendremos un poco de la característica de Wilfredo Chávez de su carrera. Podemos ver que empezó el 2007 hasta el 2009 como viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Posteriormente desempeñó el cargo de viceministro de Coordinación Gubernamental desde el año 2009 hasta el 2020 y finalmente el cargo como viceministro de Seguridad Ciudadana desde el 2009 hasta el 2011. Hoy nos hablará de todo lo que ha estado aconteciendo últimamente en nuestro país. También nos comentará sobre el informe que ha dado el GEI. Así es, querida Joana Wilfredo, nos aclarará todas las dudas que se tienen sobre este informe que se ha emitido en los pasados días y que ha causado bastante controversia y bastantes notas en el ámbito y la coyuntura nacional. Conociendo al entrevistado, solo aquí, en Lengua de Trapo. Muy buenas noches, Wilfredo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para el programa de esta noche. Bien, es un agrado realmente estar con ustedes. Estamos en una interesante charla en la que esta noche vamos a ver efectivamente un tema muy importante para el país. Así es. Antes de entrar a ese tema tan polémico, tan fuerte que ha estado sucediendo estos últimos días en nuestro país, queremos por favor, Wilfredo, que nos cuentes cómo has incursionado en la política. ¿Qué ha sido, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido tu... ¿Por qué motivo has querido incursionar en la política? Ah, tiene su historia. Lo que pasa es que hemos empezado hasta muy jóvenes en el tema político y se ha consolidado esto en la, en la universidad, donde hemos hecho una carrera prácticamente de, de política, al margen de la carrera de derecho, con, porque en esa época existía una bastante tendencia de izquierda, en la que coparticipábamos en diferentes frentes. La izquierda nacional tenía escuela prácticamente en la que se formaban los jóvenes que querían participar en su realidad social, se comprometían con su pueblo, y una gran parte de quienes estamos actualmente en la política somos resultados de esas escuelas de formación de antes, ¿no? Entonces, eh, luego de eso, pues, se han dado las, las condiciones para que yo siga mi carrera judicial, pero al final he vuelto a la política, que no, en un gobierno de izquierda como el gobierno del presidente, el expresidente Evo Morales, en 2007, aquí siempre participando como abogado litigante, pero con un pie también en la política. Así Así es, querido Wilfredo, muchísimas gracias por sus antecedentes. Nos gustaría saber, ya es noticia, ha sido noticia todos estos últimos días de la semana, eh, días atrás ha sido entregado el informe del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes respecto al procedimiento de, del golpe que se ha llevado a cabo el 2019. ¿Nos podría decir qué procedimiento se ha llevado desde la llegada de este grupo a Bolivia? Bien, lo que ha pasado es que eh, el país había sufrido un golpe de Estado y una dos masacres particularmente ahora sí denominadas así por la por el informe del GIEI y necesitábamos una respuesta de parte de la, del mundo internacional, de la, lo que es la Organización de Estados Americanos y la ONU, se apersonan ellos y han visto eh, en sitio, han visto en el lugar lo que estaba ocurriendo en el país y una recomendación y un acuerdo fue prácticamente que funciona este grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el famoso que tenía dos versiones anteriores, una en, en Ayotzinapa, en México, y otra en Nicaragua. Entonces, una tercera versión del GIEI, un GIEI que se conforma y que no empieza a funcionar en la dictadura, puesto que a la dictadura no le interesaba poco más esto, y empieza a funcionar, recién cuando recobramos la democracia, el 23 de noviembre del año 2020, empieza a funcionar el grupo, y como usted ha sido un, un bademeco, con largo de experiencia que ha tenido que esperarse, pero en todo caso es el resultado de un acuerdo inicial que se tuvo en, el, en la época del golpe, pero en la práctica recién siguiente comienzo con el gobierno del presidente Luis Arce. El 23 de noviembre, después de ocho meses, se evacúa este informe y el informe tiene conclusiones que, que son, creo, incontrastables con lo que efectivamente pasaba. Es un informe que expresa, la realidad de lo que ha ocurrido esos días y, por supuesto, nos ha generado una serie de resultados que hay que empezar a operativizar. El gobierno ha cumplido, de hecho, varios de, esos, de esas recomendaciones antes, que inclusive hay el GIEI, la atención a víctimas, la posible reparación, etcétera Varias cosas que se han tratado de, de hacer con las personas víctimas y con otros involucrados en esto también. Y aparte de eso, el mismo día de la presentación del informe, hace una semana, poquito más, el presidente ha indicado que se conformará y se hará a través del gobierno una comisión que se va a hacer cargo de todo esto. Entonces, se ha respondido el mismo día con la conformación de un equipo, al margen del que ya teníamos funcionando a la cabeza del Ministerio de Justicia, que ha sido, eh, digamos, en la cabeza intersectorial, porque hay varios sectores en la solución eh, temprana de estos casos en lo posible. Wilfredo cuál es la finalidad de este grupo y de qué situaciones se ocupa o investiga. Bien, el grupo es en realidad un resultado de un, un acuerdo que se tiene entre el gobierno y la OEA. ¿no? El grupo tiene como, como objetivo eh, el dar con, eh, es realizar una investigación internacional objetiva, y por eso se llama así grupo interdisciplinario por diferentes expertos en diferentes áreas. De ahí que el informe sea rico, por ejemplo, en pericias. Tiene en el anexo, en el anexo que tenemos, encontramos pericias de balística, en pericias planimétricas que hacen ver qué es lo que habría ocurrido, por ejemplo, en Sacado más en cata, no, Son pericias que dan cuenta que ha existido, por ejemplo, los disparos de, de fusil de manera indiscutible, que es lo que se negaba a ¿no? un principio. Es un grupo también que tiene experiencia en otras es decir, por lo menos en dos eh, experiencias anteriores, y además eh, son personas que son todas eh, expertas, todas son peritos en alguna área determinada, y en consecuencia es un informe sobre todo técnico, el eh, que nos ha entregado el GIE, y no es un informe político, ni es un informe diplomático, no. Este es un informe sobre todo técnico. Así es, Wilfredo. A nosotros nos gustaría pedirle por favor que nos haga un pequeño resumen del trabajo que ha realizado este grupo en su informe final. Bien, el trabajo eh, es resultado de una, las visitas que ha realizado Inloco en el lugar en el, en el lugar de los hechos. Ha estado el grupo interdisciplinario visitando y tomando declaraciones directamente a las víctimas, a los actores políticos. Yo mismo en algún momento he sido convocado a declarar en el GI. Y lo que ha hecho el, el grupo es eso, es un trabajo de ese tipo que ha arrojado como resultado varias, eh, varias conclusiones y recomendaciones al Estado boliviano. En consecuencia es un trabajo conjunto, es un trabajo colectivo que realiza el GIEI, que ha dado continuidad además a, a informes previos que habían de varios organismos internacionales que delataban ya la extrema violencia que había ocurrido ...en noviembre del 2019 con el uso de armas de fuego... ...en contra de la población civil desarmada... ...y que no estaba en planes eh, delictivos ni mucho menos... ...entonces el GIEI trabaja de esa manera... ...el GIEI res resulta de un, de un trabajo intenso de coexistencia con las víctimas... ...coexistencia con la institucionalidad... ...e inclusive ¿no? la gente que, eh, que, note, que digamos, ha sido opuesta a la gestión actualmente de lo que es nuestro gobierno... Igualmente todos han sido consultados y han merecido un espacio del GIEI, de ahí que es un informe tan, tan digamos rico y, aparte de ser amplio, tan rico en información. Cada hoja que se tiene es información que nos da cuenta de que había un trabajo profundo detrás de cada detalle que se tiene en este informe. Muchísimas gracias, eh, estimado Wilfredo, por estas aclaraciones y por este pequeño resumen de introductorio que nos ha dado. Ahora nos vamos un corte y volvemos con Lengua de Trapo y con más del informe del GIEI. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.